Este es un envase de cartón para bebidas. Lo eliges, lo utilizas, lo tiras. Y después termina en un vertedero. Basura acumulada. Reciclo difícil. Pérdida de recursos. Dinero para la eliminación de los desechos. ¿Y quién paga? Yo, tú, todo el mundo. Y sobre todo, la Tierra. Pero volvemos atrás. Este es un envase de cartón para bebidas y Lucard Group lo trae de vuelta a la vida. ¿Cómo? Con una idea revolucionaria, de hecho, eco revolucionaria. Reciclando totalmente los envases de cartón para bebidas. Así nace Eco Natural Lucard, la nueva generación de papel ecológico. ¿Sabes qué? Un envase de cartón para bebidas está en promedio compuesto del 74% de fibras de celulosa, del 22% de polietileno y del 4% de aluminio. Todos estos elementos son 100% reciclados gracias a la tecnología innovadora de Lucard Group. El polietileno y el aluminio se utilizan para producir objetos de uso cotidiano, mientras que las fibras de celulosa se transforman en Eco Natural Lucard, el papel 100% ecológico con performances excepcionales. Más resistente más absorbente y aún más suave. En otras palabras, EcoCalidad, Eco Natural art, el papel revolucionario que soluciona el problema de la eliminación de los envases de cartón para bebidas y protege el medio ambiente y el futuro de todos.